parecido súper bonito, super, la, todo lo que es el decorado, o sea, muy, muy trabajado, muy bien, la verdad es que queda gusto que sea como muy profesional, los chicos también súper chulos y los niños estaban encantados y me parece súper bien que lo hagan. ha ser, sido genial, me ha gustado, hemos visto nuestras cajas, hemos visto las luces de, no es, de los sellos. No, no, ya hemos puesto nuestras cajas. Me agradan mucho las las cartas porque me, me agrada porque estábamos en la central y me agradan como las añayan.